Muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos desde acá, desde el Sur, en la frontera entre Francia y Suiza. Mi nombre es Arturo Sánchez y les voy a hablar unos cuantos minutos acerca de nuestros esfuerzos, tanto como investigadores, así como de divulgadores científicos eh, en diversas partes del mundo, obviamente incluye, incluyendo a Venezuela. Eh, solo para darles un, un poco de, de historia, eh, yo soy de Táchira y estudié física, e ingeniería de Sistema de la Universidad de los Andes eh, Venezuela, en Mérida. Y para luego hacer una pasantía, gracias precisamente a redes de colaboración entre Europa y Latinoamérica, en, hace ya varios años en París, donde varios de nosotros, venezolanos, eh, tuvimos la oportunidad de trabajar hombro a hombro con investigadores eh, que trabajan eh, diversos experimentos, no solamente en el CERN, sino también otros experimentos en física de partículas, tuvimos esa, esa, esa gran oportunidad y poco después yo regreso a Venezuela, fui profesor de la facultad de ingeniería eh, en matemáticas o sea que ya desde, desde muy temprano tenía siempre esas actitudes de, de querer enseñar, de querer um, dar a conocer bueno, lo, lo poco que sabía y para luego volver acá a Europa, en este caso a Nápoles, en Italia a hacer un doctorado en física de partículas eh, junto con el experimento ATLAS aquí en el LHC eh, bueno, termino mi doctorado, trabajo sobre todo eh, en ciencias de la computación, eh, en administración de sistemas, es decir, de los sistemas computacionales que toman datos y, y los procesan y obviamente con los que los físicos hacen sus análisis. Eh, así pues, desde hace tres años soy administrador de sistemas del experimento ATLAS aquí en el CERN, junto con otro, otras seis personas más o menos que conformamos el equipo que mantenemos a punto 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, los sistemas de adquisición de datos de Atlas que son varias eh, miles de computadoras, además de cientos de computadoras puestas por subdetectores dentro de, de dentro del experimento para sus propios análisis, para sus propios tests, para sus propias configuraciones. Entonces, eh, digamos pasando de la física eh, y análisis de datos, ahora ser un poco más dentro de la ingeniería, de las ciencias de las computaciones, eh, pero también dentro del campo de laures. Eh, yo soy el coordinador, el manager. Eh, el arquitecto del proyecto Open Data para Atlas, que es básicamente un proyecto que, es, que está fundamentado en la liberación de datos, en la liberación de software que permita a, a las personas aprender a hacer física alta de alta energía, o aprender la computación que nosotros usamos dentro de la física alta de altas energía. Entonces, el proyecto de Atlas Open Data eh, está fundamentado, digamos, en generar recursos, generar datasets que van a servir para educar, educar a estudiantes universitarios a estudiantes de doctorado por ejemplo que van a comenzar, eh, y bueno incluso estudiantes de, de secundaria a los que también se les enseña un poco de, de programación y cómo hacer este, estructuras para analizar este tipo de datos, eh, usando la física alta de altas energías como un ejemplo, ¿no? como un caso eh, en, en todo este punto eh, junto con la, la colaboración se vale Varios de nosotros, venezolanos, fundamos este, este grupo, Se Vale 2B, que nos dedicamos a, sencillamente a la divulgación científica, en este caso a la física de altas energías, porque es lo que hacemos nosotros. Una vez más, con sus particularidades, en, en otro, algunas de ellas son físicas, digamos, haciendo análisis de física, otros construyen detectores, en mi caso más de computación, etc. Así que a pesar de ser dentro del campo de la física de altas energías, son, son disciplinas bastante diversas dentro. Eh, nos hemos dedicado a crear este grupo, llamamos, insisto, se vale 2B, que ahora tiene un curso, de, desde ya hace varios años, tiene un curso de partícula en el que enseñamos un poco de fenomenología, es decir, sobre de la física, sobre de qué estamos haciendo, el porqué, eh, los modelos que existen actualmente y aquellos que se están tratando de eh, evaluar, ¿sí? de, de, de discriminar entre diversas físicas más allá del modelo estándar también. Pasamos un poco por la, la construcción de detectores. Describimos en cómo están hechos, en la fundamentación de, de, de por qué de qué tecnología se usa para detectar cierto tipo de partículas. Qué fenómeno físico, obviamente, está relacionado con, con ese experimento, con ese detector en particular, para poder detectar fotones, electrones. Eh, pasamos también por eh, eh, dar clases de estadística eh, y también de análisis de datos. Entonces, tocamos un poquito el software eh, y, finalmente, invitamos investigadores externos a la física de colisionadores, llamémoslo así, gente que hace partículas pero quizás eh, con detectores que, que, que esperan rayos cósmicos, con personas que hacen quizás machine learning, que se han mudado ya de la ciencia a la industria también para darle a conocer a los estudiantes eh, que no solamente se, eh, digamos que las cualidades, las actitudes, que las técnicas, que la eh, experiencia que uno gana aquí es muy útil en el exterior, en el exterior hables, dices, digamos, lo que estoy dando de decir, exterior a la ciencia, exterior a la academia, a la industria privada. Entonces ya desde hace varios años tenemos programas de outreach para enseñar en Venezuela, en la Universidad de los Andes, en Mérida, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar. También este año tuvimos estudiantes de la Universidad de Oriente, siempre tenemos estudiantes que aunque están en otras universidades se conectan a este curso online. Eh, igualmente tenemos la oportunidad de, gracias a alianzas como con el Instituto, eh, el ICTP, que eh, el ICTP va por el Instituto de Física Teórica, eh, digamos, y que es una institución dentro de las Naciones Unidas, dentro de la UNESCO, que se encarga de promover la, la ciencia en países en vías de desarrollo. Entonces, gracias a, digamos, links que tenemos con ATLAS dentro del HC, con C Vale 2B, que somos nosotros mismos, y con el apoyo del ICTP, con el programa de Física Sin Frontera, también corremos programas en el que vamos hasta las universidades. Estamos en... hemos ido todas las veces digamos desde hace ya cuatro años a Venezuela, pero también visitamos Colombia, hemos ido a Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y México por ejemplo, dando a conocer las técnicas que nosotros hacemos, la física que nosotros hacemos, enseñando un poco de computación científica, enseñando técnicas que son muy valiosas, no solamente para los físicos de alta energía sino prácticamente para cualquier persona que quiera construir eh, software, lo cual es bastante, bastante útil. Eh, estas actividades nos han permitido obviamente llegar a un público mucho más amplio, no solamente tenemos físicos en nuestras clases, en nuestro workshop, sino también ingenieros o personas de otras ciencias, químicos, biólogos que se han acercado para tomar digamos el pedacito que les interesa de la clase y eso nos, nos, nos contenta mucho, por eso también seguimos haciendo ese tipo de cosas como participar así sea de modo online con, con actividades como Asobat, lo cual, me más sinceras felicitaciones por siempre llevarlo a cabo y, eh, y bueno, lo que queríamos mencionar es básicamente que estos esfuerzos de venezolanos que estamos en el extranjero en seguir educando, en seguir aportando juntos y eso es muy, muy importante junto con ustedes las personas que están viviendo allí, que enseñan ahí los profesores, los, los académicos, los estudiantes en sí mismos, obviamente sin ellos no, no, no tendría sentido este tipo de propuestas eh, así que muchísimas gracias por ello, seguiremos trabajando, seguiremos eh, haciendo cosas por, el, por, por, por los estudiantes universitarios eh, y y bueno, quería básicamente darles un poco ese, ese recuento. Eh, sé que me he alargado mucho, así que disculpen. Eh, y muchísimas gracias por estar allí. Cualquier pregunta, espero que también mis contactos están eh, seguros, se los han dado a las personas quienes están organizando este, este foro. Y, y bueno, mis mejores deseos para hoy. Y bueno, para todas las fechas. Hasta pronto.